Body para bebés de 8 meses, guiándonos del patrón cortamos el body y las mangas, unimos por laterales Luego de pasar costura vamos a colocar las mangas, acá las tenemos Pasamos costura en la parte baja y luego unimos por la sisa Luego de colocar las mangas le colocamos una elástica en el cuello, en la parte inferior colocamos elásticas, refuerzos para colocar botones y ojales, de esta forma colocamos botones y ojales en la parte inferior, combinamos con un lindo cintillo, de esta forma tenemos un body con cintillo y medias. Hasta el próximo proyecto.